Muy bien, antes de cerrar el programa, nosotros tenemos una entrevista un contacto desde Santa Cruz. Sabemos que estaba con reuniones y eh, con temas pendientes. Sin embargo, queremos tocar así muy breve también lo que eh, se va a desarrollar en temas de seguridad ciudadana, en tema de lucha contra el crimen. Y de hecho, que es lo que decía hace instantes en una conferencia que daba en Santa Cruz el ministro de Gobierno, Carlos Romero, es este trabajo en temas de narcotráfico. Pero también esto que se anunciaba esta mañana, muy temprano, Bolivia anuncia una próxima firma de convenio con Argentina para luchar contra el crimen. De hecho, se han dado pasos importantes en la cooperación de lucha contra el narcotráfico para suscribir convenios de cooperación y combatir la criminalidad. Yo quiero agradecerle de verdad al ministro de Gobierno, Carlos Romero, que acaba de llegar de una reunión, tenemos entendido. Estamos con unos minutos más extendiéndonos en el programa, ministro. Gracias por acompañarnos para conocer también estos datos. Eh, yo hacía un adelanto nada más de lo que se viene la próxima semana, por ejemplo, en la firma del convenio con Argentina para que nos dé a conocer también los detalles. Muy buenas noches, Gabriela, desde La Paz, le saluda. Buenas noches, Gabriela, un gusto saludarle. Eh, muchas gracias por la invitación, por la tolerancia. Eh, evidentemente tenemos una reunión muy importante el próximo día miércoles eh, en Buenos Aires con la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Eh, con quien eh, hemos venido trabajando a través de los equipos técnicos eh, en un proyecto de convenio bilateral para establecer una agenda de trabajo en la lucha contra la criminalidad con énfasis en, el, en la lucha contra el narcotráfico y otros delitos coligados. Yo quiero hacer notar que eh, en el caso boliviano no, nosotros definimos una estrategia de nacionalización de la lucha contra el narcotráfico, que ha consistido en la formulación de una política de Estado con participación ciudadana, con control social, con respeto a los derechos humanos, en una tarea que ha sido exitosa, recientemente destacada en un informe mundial de Naciones Unidas sobre la situación de las drogas y la lucha contra el delito. Eh, pero al mismo tiempo, nosotros hemos postulado permanentemente una estrategia de regionalización, especialmente con los países vecinos, para trabajar de manera conjunta. Dada nuestra ubicación geopolítica, nuestras amplias y porosas fronteras extendidas en 7.000 kilómetros lineales, eh, de las cuales obviamente Argentina forma una frontera muy importante con el Estado Plurinacional de Bolivia y donde eh, se presentan fenómenos delictivos como el tráfico de drogas, tráfico de armas, contrabando y trata y tráfico de personas, particularmente estas cuatro tipologías. Eh, en esta estrategia de regionalización habíamos planteado la creación de un centro tripartito de inteligencia con Brasil y Perú. Eh, luego se produjo un impasse en determinado momento con con Argentina, dado que eh, habían anunciado medidas de control migratorio restrictivas a los bolivianos y, y compatriotas bolivianas, y eso había generado una suerte de fisura, pero en la medida en que se concretizaba el Centro Trinacional de Inteligencia, luego en una reunión de Mercosur, ellos plantearon su voluntad de integrarse como República Argentina a este centro de inteligencia. Eh, lo mismo hizo Paraguay eh, y posteriormente Chile. Así es que se definió que este centro tripartito, trinacional, eh, se convierte en un centro regional. Y es así que instalamos el CERIAN, Centro Regional de Inteligencia Antinarcóticos, con eh, sede en Bolivia, en Santa Cruz de la Sierra, donde cada uno de los países mencionados debe acreditar un oficial de enlace de alta graduación y con experiencia en inteligencia eh, de manera permanente para trabajar desde Bolivia. ¿En qué consistiría ese trabajo? En el intercambio de información privilegiada o estratégica, en la definición y sincronización de operativos coordinados eh, de, de parte de nuestras policías, en eh, la facilitación y complementación de investigaciones en curso de parte de nuestras policías y otras tareas. De hecho, Brasil ha acreditado su oficial de enlace, nos ha sido muy útil en varias actividades de lucha contra el narcotráfico, pero también contra el delito común. Eh, en el último caso del asalto al puesto militar en porvenir, en Pando, por ejemplo, eh, se ha trabajado con el oficial de enlace de, de Brasil, hemos definido unos modus operandi, hemos eh, alimentado hi, hipótesis de trabajo y hemos descartado otras. Y eso ha sido muy significativo. En el caso de la Argentina, el embajador de Argentina, acreditado en Bolivia, eh, nos ha comunicado de manera gentil y oportuna que Argentina ya ha designado un oficial de enlace de alta graduación. Seguramente nos los presentarán la próxima semana. Y el plan de trabajo conjunto, digamos, formaría parte de esta agenda y este acuerdo binacional. De hecho, me parece muy importante esto que usted nos explica, eh, eh, ministro, porque ya se, se habla de un trabajo coordinado, porque esto del crimen, lo decía muy bien, no tiene fronteras y, y sí es, está eh, presentándose en todas las regiones y a partir de ello mostrar resultados. Eh, la respuesta ha sido oportuna, los, eh, los países también, eh, me refiero a Argentina en este caso, por citar nomás el ejemplo, eh, permiten un trabajo coordinado que dé resultados y precisamente se tenga lo que usted nos señalaba hace. Hace, hace instantes hay una respuesta, y un trabajo coordinado, así lo estoy entendiendo, ministro. Sí, evidentemente son delitos transnacionales y como tales trascienden las jurisdicciones territoriales de los estados, por lo tanto debemos enfrentarlos de manera conjunta. El éxito de los operativos conjuntos se ha visto, por ejemplo, en el caso de eh, la desarticulación de esta banda de... Eh, atracadores al puesto militar de porvenir, con antecedentes de eh, asesinato, atraco violento a una gasolinera, extorsión, todos estos delitos cometidos por esta organización de bolivianos y brasileños que operaba en el norte amazónico de Bolivia. Esa coordinación entre, con las policías de, de Brasil, con las policías del Perú, la coordinación entre las propias autoridades, los presidentes mismos hablaron sobre el tema, el presidente eh, Martín Vizcarraco, el presidente Evo Morales, eh, nos han permitido pues, tomar decisiones oportunas y han demostrado que cuando hay coordinación, cuando hay intercambio de información, cuando hay una actuación conjunta eh, en, en, eh, en el caso de, de la recuperación de las armas, la policía peruana ...con autorización de sus autoridades políticas... ...ha permitido el ingreso de los grupos tácticos... ...y de la Dirección Nacional de Inteligencia de la Policía Boliviana... ...que había hecho el rastreo satelital... ...y eh, con base en esa información han operado de manera conjunta... ...¿no es cierto? Esto es realmente aleccionador... ...porque eh, nos muestra que cuando hay coordinación... Eh, ...las tareas se cumplen rápidamente... ...igualmente eh, avionetas que eh, eh, son interceptadas eh, con droga en el caso de Bolivia, de Brasil, del propio Perú, ¿no es cierto?, eh, son eh, fáciles de, eh, diríamos, hacer seguimiento cuando hay un intercambio de información oportuno. Entonces, eh, seguramente esto nos va a permitir plantearnos otras tareas. Por ejemplo, nosotros estamos proponiendo la creación de un comando conjunto de control de espacio aéreo y ese trabajo ya lo tenemos comprometido con Brasil. Eh, tenemos un principio de adhesión de parte del Perú y posiblemente también Argentina se incorpore, seguramente es un tema que vamos a tratar en esta oportunidad porque el control del espacio aéreo eh, es fundamental. Es, uno de los aspectos vulnerables que tenemos ahora para el trasiego de droga es eh, las rutas irregulares y los vuelos irregulares que operan eh, entre los territorios de los países vecinos y nuestro país ministro voy con una consulta más y, y por favor si me permite cómo está avanzando el bol 110 estamos hablando de seguridad estamos hablando de operativos de lucha contra el crimen y el proyecto bol 110 eh, es uno de los estrellas que se va a presentar precisamente y ya va a empezar a, a tener eh, a poder eh, también integrarse tenemos entendido cómo anda este tema ministro sí evidentemente Gabriela, le agradezco por la pregunta. Anoche estuvimos eh, en una cena de trabajo con eh, el embajador de, de la China y todos sus eh, encargados y consejeros. Y, y yo les decía que este proyecto eh, es lo más grande que se ha concebido en la historia de seguridad en Bolivia y que eh, es muy difícil que sea superado en las siguientes décadas. Es un proyecto gigantesco de expansión tecnológica. ...y de integración tecnológica. Vamos a multiplicar los dispositivos tecnológicos de videovigilancia... ...de eh, patrullaje aéreo, de patrullaje inteligente... ...vamos a incorporar nuevos dispositivos como las cámaras de reconocimiento facial... ...las cámaras de reconocimiento de vehículos... Eh, ...vamos a incorporar patrullas inteligentes, alarmas comunitarias... Eh, ...aviones no tripulados... Es decir, un conjunto de dispositivos que realmente eh, nos van a permitir un salto cualitativo eh, eh, exponencial, multidimensional para eh, fortalecer y modernizar el trabajo de nuestra Policía en materia de seguridad ciudadana. La segunda fase se ha aprobado, eh, la ley que aprueba el contrato de la segunda fase que fue eh, firmado con la delegación que acompañó al presidente Evo Morales en su último viaje a Chile ha sido aprobada la ley en la Cámara de Diputados ayer precisamente y eh, seguramente en el Senado se aprobará en los siguientes días y eso ya nos permitirá eh, ir avanzando de todas maneras de manera simultánea ya se ha ido avanzando en la adquisición de la tecnología, se están haciendo una serie de trabajos civiles en distintos lugares del país, se, va, se está construyendo un gigantesco eh, comando nacional en La Paz, en la Villalobos y Zabaleta, eh, se, está, se van a construir seis eh, centros eh, regionales que se van a complementar a otros cuatro ya existentes a nivel nacional, de tal manera que vamos a tener una cobertura y control territorial con los medios más modernos eh, que la ciencia ha inventado en materia de seguridad ciudadana eh, que nos van a permitir estar en, a la vanguardia en el continente eh, en materia de tecnología para la seguridad ciudadana. Ministro, yo quiero agradecerle por estos minutos, nos hemos extendido unos minutos en el programa, pero era importante conversar de esos temas, hablar de, de lo que se viene la siguiente semana en materia de lucha contra el crimen y también y los proyectos que se están implementando. Cuando gusta siempre bienvenido, ministro. Muchas gracias, Gabriela. Un saludo cordial. Saludos también para usted.